¡Hola! ¿Es tu primer año de carrera en la UAB y quieres vivir en Vila Universitaria? Te explicamos cómo hacer tu reserva para el próximo curso a partir del 1 de julio. El primer paso es seleccionar la opción Reserva tu plaza y rellenar el formulario con tus datos personales. Es muy importante que indiques como perfil de estudiante Grado y CFGS. El segundo paso es escoger el tipo de apartamento que te gustaría residir por orden de preferencia. Lee atentamente cada opción y selecciona una o varias opciones. En el tercer paso necesitamos información adicional como por ejemplo si vienes de hacer la selectividad o eres estudiante ya matriculado. Rellena la información de la primera parte si quieres vivir con alguien que ya vive en la vila. Pídeles la información del piso a los que ya viven y asegúrate que te bloquea la plaza. Si quieres vivir con alguien también de primer año, indícanos su documento de identidad. Esta persona deberá hacer lo mismo en su solicitud contigo. Puedes solicitar vivir hasta con cuatro compañeros o compañeras. En el caso de no rellenar este apartado, no te preocupes. Nosotros te asignaremos a tus compañeros. Te recordamos que los pisos no son mixtos. Solo falta finalizar la reserva en el paso 4. Verás un resumen de tu solicitud y podrás indicar de qué manera quieres realizar el pago de la fianza. Si eliges tarjeta de crédito, el pago será inmediato y tendrás que introducir los datos de una tarjeta de crédito. En el caso de seleccionar transferencia bancaria, tendrás tres días para hacer la transferencia. En ambos casos deberás esperar a que nos llegue el pago de la primera fianza para ponernos en contacto contigo. Ya estamos. A continuación recibirás un mail con el resumen de tu reserva. A partir del 1 de agosto recibirás la resolución de adjudicación. Para más información consulta nuestra página de preguntas frecuentes o llámanos al 935-817004.